Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en el canal de Fergrande Bueno, en este video les voy a enseñar cómo conseguir este, este coil que es como naranjita Que pues la verdad es muy difícil de conseguir, o sea, es así como que súper facilísimo de conseguir Bueno, lo que tiene... O, sea, o sea, les voy a contar la historia primero este, este coil es demasiado difícil de conseguir porque es un nivel este secreto que es así como muy... Muy difícil de que te toque. Así que bueno. Es, este nivelcito es como de una caja fuerte. Que adentro de esa caja fuerte tiene otra caja fuerte. Y tienes que ponerle códigos a, esa, a esas dos cajas fuertes, ¿no? Les voy a contar la historia de cómo yo lo conseguí, ¿no? Esto no lo conseguí, tipo, hace dos meses. Lo acabo de conseguir hoy, amigos. Hoy. Bueno. El... La cosa es... ¿Es muy difícil de que te toque? Sí, sí, sí, es muy difícil de que te toque. Entonces, les voy a contar la historia, que eso ya creo que se los he dicho bien muchísimas veces. Ya, ya, ya lo voy a decir otra vez. O sea, fue normal. No lo puedo grabar porque, tipo, fue, fue de repente. Yo entré a un server... Eh, estaba todo normal, pues, pues no había nada, ¿no? Pero empecé a ver que en el chat decían, tipo... No, pues, que... Que... Nos sea, estaban diciendo tipo de que... No, es que yo, yo tenía el código, pero creo que no. Creo que lo perdí. Lo tenía en, en, mi, en mi Instagram. A ver, déjame fijo, ¿no? Entonces, este... Yo dije, caray, ¿qué es eso, no? Ay, ok. Y, y yo tipo... Mm, Empecé a pensar y dije ¿qué pues que ocupa códigos, ¿no? Y a un punto que dije, no, pues, pues, ha de ser de ellos, de algo de ellos, no me voy a meter en sus problemas, ¿no? Entonces, todo el momento llegué a ese nivel que les digo, o sea, un nivel antes yo vi por abajo y vi y vi que estaba la plataforma típica de los niveles secretos. Y yo tipo, acá ah, creo que cuál nivel secreto será. Y pues empecé a ver y llegué a ese nivel y vi que era el de la caja fuerte y dije, "No, pues entonces con razón era de los códigos de que decían de códigos." No, entonces, este, no me pregunten de dónde, pero logré sacar los códigos verdaderos y este 100% reales de las dos cajas fuertes y estoy tan emocionado de podérselos compartir, amigos, porque todos los canales todos los canales que, que, que son de esto, que, o sea, más bien todos los videos de canales que pues hablan de esto, de cuando, de los de este resortito, nunca ponen los códigos. Y yo tipo, no, pues yo sí los se los voy a compartir porque ya estoy bueno, no como los otros canales que no se los comparten Así que bueno, aquí se los voy a poner en la pantalla ahorita mismo. Bueno. Ya los tienen, simplemente tienen que tener mucha suerte para que les toque ese nivel y pues poner los códigos. Así que bueno, espero que les haya gustado mucho este video, Si es así den muchos, muchos, muchos, muchos, muchos, muchos, muchos likes. Y suscríbanse hasta el próximo video. Adiós.